Un joven fue ultimado de un disparo durante incidente registrado la noche del domingo en la calle Antonio Córdoba, Villa Deportiva del municipio de Arenoso. Se trata de Melvin Francisco Peña, alias Negro, de 22 años de edad, residente en el distrito municipal El Aguacate. Según información ofrecida, el oxizo se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando recibió un disparo en el rostro. Yo lo que quiero saber, por lo menos, por qué lo hicieron. Yo, por qué lo hicieron? ¿Le llega? Porque somos tigres de toda la calle. Y esos muchachos que siempre hemos trabajado, hemos hecho algo. Mire cómo está la gente aquí. Usted sabe que si es un delincuente no hubiera estado la gente aquí. Que yo sepa no. Que yo sepa no. ¿Le llega? Me dijeron a mí que fue en el poli. Antes se está jugando la, en la cancha? No sé si ustedes lo, lo saben, me dijeron que fue ahí. En el polideportivo, en el torneo, había cinco y seis eh, policías y de la cruz tiraba a la una, a la 2 a, a la cuatro. Tuve de la cruz en esta zona. Después que cambiaron de la cruz, tuve un policía de noche a ninguna hora de, de la total arenoso. Necesitamos un, un oficial de policía en Villa Arriba, que haga el servicio que hacía el oficial de la Cruz en este municipio y en toda la zona. El cadáver fue trasladado hasta el municipio de San Francisco de Macorís para fines de autopsia, posteriormente entregado a sus familiares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.